de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha, que hoy serán certificados por el auditor Ricardo Carmona, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, siempre con nosotros aquí en el estudio. Esta noche, se juega Powerball con un premio de 35 millones de dólares. Y aprovecho para dejarte saber que si ya tienes la aplicación de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones. Crear tu cuenta es fácil. ¿Qué esperas? Bájala y regístrate para que participes en el verano eléctrico y ganar premios adicionales al instante.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 todo listo, demos comienzo al primer sorteo de la noche. Es el Pega 2. Busque su boleto si jugó Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash o doble revancha. Llega el primero para el Pega 2. Comienza con el 6, el 6. El segundo es el 0, el 0. El número ganador de Pega 2 es el 6-0. Repito, el número ganador, el 60. Veamos cuáles son los números esta noche en el Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de noche. Comienza con el 3, el 3. El segundo es el 5, el 5. Y cerrando Pega 3, repitió el 5, el 5. El número ganador en Pega 3 es el 3-5-5. Repito el número ganador, el 355. Veamos cuáles son los números ganadores ahora en el Pega 4. Suerte a los jugadores de Pega 4. Vamos a ver, esta noche comienza con el 0. El 0, el segundo. Es el 9. El 9, el tercero para el Pega 4. Es el 1. El 1 y cerrando Pega 4. Es el 3. El 3. El número ganador en Pega 4 es 09. 1-3. Repito, el número ganador, el 09. 13. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Y el número del multiplicador esta noche es el 4, el 4. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que esta noche juega un premio de 590 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Suerte a los que ya tienen su boleto de Loto Cash para esta noche. Vamos a ver los números ganadores. Viene el primero, es el 33, el 33. El segundo, es el 18, el 18. El tercero, es el 26, el 26. El cuarto llegó, es el 19, el 19. El quinto es el 22, el 22, y en breve conoceremos cuál es el bolo cash. Es el 9, el 9. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 33, 18, 26, 19, 22, y el bolo cash fue el...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 Es el 33, el 33, el cuarto, es el 12, el 12, el quinto en camino, es el 20, el 20 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha, es el 1, el 1. Anote los números ganadores esta noche en doble revancha, son 19, 8, 33. 12, 20 y el Bolo Cash fue el 1. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información visite nuestra página loterías de